para nosotros, que le perdió fue Raúl Roby, que es uno de los jugadores más excitantes de aquí del torneo. Eh, confirmamos a, a Héctor Gómez, también porque esta mañana Erika recibió la llamada donde no le van a permitir jugar en la Serie del Caribe. Eh, confirmamos a Marcos Mateo eh, para ser el, el, el, el cerrador del equipo porque hay una gran probabilidad, aunque la puerta todavía no está completamente cerrada, de que Juan Carlos Cruz eh, no participe. Y también confirmamos a, a Ángel Castro para una salida en la Serie del Caribe eh, con nosotros. Seguimos trabajando, eh, se está haciendo el esfuerzo para tratar de conseguir un, un par de bateadores de poder porque ahora mismo el equipo lo que eh, luce bien, bien atlético y rápido eh, que es algo que puede funcionar también a, a favor de nosotros, pero sí necesitamos un par de bates de poder y estamos tratando de contactar eh, jugadores como o Samuel C. Sierra, eh, Betemi, eh, Carlos Santana ya no va a poder seguir participando y pues hemos hecho el esfuerzo de algunos de los muchachos, eh, algunos eh, se han negado simplemente por compromiso que tienen ya en Estados Unidos, por el derecho de descansar, que, que, que lo tienen, pero se está trabajando arduamente y aquí vamos de nuevo para trabajar la oficina, del no el equipo Del Licey, ¿quiénes no van? Del Licey ahora mismo eh, Juan Carlos Cruz eh, es muy difícil que participe. Eh, me parece que Juan Francisco ya anunció que no va a participar. Y, y Erika Ibarra. Nosotros, Bonifacio. Bonifacio va. Bonifacio va. Eh, contamos con, con Bonifacio y con el resto de los muchachos que teníamos ahí. Mari, ¿y los piches dominicanos que has estado actuando, terminaron escuchando en Venezuela? Nosotros estamos tratando ahora mismo de hacer contacto con, con Lorenzo Barceló, que está por allá, un número que, que nos entregaron en el Magallanes, pero no pudimos hacer contacto con él. Eso, sería una buena opción para nosotros. También eh, tenemos, o sea, más allá va. Eh, ya Ramón Ortiz, ¿no? o sea, el Castro, o esa son de la gente ahora mismo que tenemos ahí. También hay la, la posibilidad de añadir a, a Claudio Vargas, así que eh, todavía estamos en ese proceso. Bueno, claro. de los que ¿Han conversado con alguno de ellos? ¿Están disponibles para asistir? Nosotros conversamos con Siriaco con y él, él no está, no está disponible. Conversamos también con Eury Pérez, que pues, tampoco está disponible. Conversé con Santana y Santana medio que ya él había terminado también. Eh, hay hay quizás algunos más de esos muchachos que dependiendo de, de, de lo que se haga ahora en el resto de la tarde podríamos estar contactándonos también. Mani la dificultad de conformar un roster dominicano para hacer el Caribe, como que cada año se va un poco dificultando más. ¿Qué soluciones <risa> En el país de nosotros hay una sola solución. Y es cuando se juega la Serie del Caribe aquí, que ahí sí no da problemas para conseguir a, a los estelares que participen, pero cuando la Serie del Caribe no es aquí, siempre sabemos que... que, que, que pero digo, es, no pudiera acortarse el torneo o, o, o ver algún tipo de, de llave con respecto al, a la Major League Baseball, porque está afectando realmente la cercanía de los campos de entrenamiento con la Serie del Caribe y muchos peloteros deciden definitivamente no participar. Sí, pero eso ya a través de los años ha, ha, ha ido afectando inclusive al, al propio torneo en verdad. Ya todas las prohibiciones y, y la cantidad de dinero exorbitante que ganan esos muchachos que ha hecho un poquito de daño. Yo creo que ya nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a, a ver a, a los muchachos jóvenes como, como los que vimos este año en el torneo y, a, y, a, y a hacer ajustes dependiendo de cuáles de esos grandes ligas puedan jugar. El hecho de acortar el torneo, eso significa que a lo mejor lo va a tener que comenzar más temprano y también eso te va a crear problemas porque eso lo va juntar con, con la temporada de Grandes Ligas donde los jugadores te van a decir yo necesito descansar, no puedo Definitivamente, jugar Definitivamente, organizar un roster entonces va a ser un dolor de cabeza cada año siempre sí. cuando sea local Sí, todos los años, por, por eso te digo porque esta es mi segunda experiencia participando en la Serie del Caribe y nosotros tuvimos fue una papita cuando la Serie del Caribe fue aquí, ustedes recuerdan que pudimos conformar un, un Dream Team se quiere llamar porque todo el mundo quiere participar cuando es, cuando es aquí en República Dominicana eh, el torneo fue un parto como, como decimos y, y, y conformar el terror te está haciendo otro parto, así que vamos a ver si tenemos mellizos. Se sí, <risa> sí, los importados de Licea, eh, hasta ahora hay una quien Atkins uh, no va a participar. ¿Y eh, Ford? Ford va a participar con Magallanes. Ah, bueno. ¿qué no, Rivera no puede participar. No, el no. El corto, Rolfing, no. Porque... Rolfing, no, Rolfing, Rolfing no. tampoco va a participar. Entonces nosotros tenemos eh, la posibilidad de añadir dos cachers más nativos. A lo mejor uno o dos cachers nativos que ¿sabes? podrían ser gente eh, como, como los que ustedes conocen, como Mayo, como Wilkins, como Olivo, como Peña, cualquiera de esos muchachos. Okay. Mani, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. ¿Pero,